Te estás secando, coño. Oye, carajo, este es dos, dos en uno. No No No te <tose> comes yo ahí. No te comes yo No te comes yo ahí. No te comes